la Presidenta del Consejo Deliberante, la Presidenta del Consejo Deliberante de Burlingame con Cecilia Sáenz, al cabo de una sesión muy singular, muy especial, que convocó no solo la visita del Intendente Damián Celsi, sino también la de todos los bloques que conforman el cuerpo, referido naturalmente a los acontecimientos de esta semana. Cecilia, una reflexión respecto a la jornada de Burlingame y a lo que ha pasado recientemente. Bien, como decía nuestro Intendente recién, eh, estamos dándonos en, en este lugar que es tan simbólico y tan significativo porque es el Consejo Deliberante, es el lugar en donde ambos bloques que fuimos electos por el pueblo, eh, apoyamos este mensaje y queremos dar este mensaje de no violencia, de, de poder transitar una política que sea en paz, como es la cultura de nuestra política, como mencionaba Damián en su mensaje y repudiar absolutamente los hechos ocurridos por la vicepresidenta, con la vicepresidenta, no solo son una marca muy dura para nuestra democracia, sino que entendemos que tiene que ser un límite y que estas formas de violencia no pueden seguir existiendo ni representándose en ningún otro episodio. Así que nos juntamos justamente con la fuerza de los dos bloques para repudiar fuertemente este hecho y pedir justamente que no se vuelvan a repetir escenas tan violentas como las que vivimos. ¿Ahí pensás una toma de conciencia respecto a la responsabilidad que significa este hecho como un punto de inflexión en lo que pueda venir de acá en adelante? Sí, sí, me parece que este también esta, estas horas, estos momentos de reflexión tienen que servir justamente para entender que la violencia y los discursos del odio eh, solo traen mucha, mucho pesar y mucho dolor para nuestro pueblo, y son imágenes que no queremos volver ni a vivenciar ni ver en nuestro país. Así que me parece que es un momento para reflexionar. Inevitablemente tiene que ser un momento de inflexión. Esto no puede volver a suceder bajo ningún punto de vista y no tenemos que permitir también a aquellos que eh, estamos con responsabilidades institucionales eh, seguir reforzando que las discusiones se tienen que dar en el ámbito de lo institucional y lo político y no de esta manera tan violenta. ¿El ejercicio de autocrítica es transversal a todos los espacios que conforman la vida democrática? Debería, debería hacerlo, yo te puedo hablar solo por, por nuestro espacio político y creo que tanto la demostración de apoyo ayer en la marcha a Cristina como todas las manifestaciones eh, a favor y de amor que hacemos constantemente con, con Cristina tienen que servir para ser el ejemplo de que siempre hay que ir por la positiva y no por la violencia. Ah. Gracias, Cecilia. No, Muchas gracias.